Se las invoca uno ella mismo. Despacio para que yo le entienda. Él está cansadito porque toda la mañana estaba en esas. Ya lleva nueve grupos. Este es el último, 10, esta es la 10. Pero como son nueve bases nomás. de todo, que ¿no? nunca sabe y cuando lo que uno sabe se le va a hacer disparar por